Queremos agradecer muchísimo a toda la ciudad y a los medios de la ciudad la, el interés y el apoyo para esta nueva edición de Marbella Design. Una Marbella Design que en su segundo año está completamente renovada con un concepto nuevo, con los mejores interioristas y diseñadores de toda España. ...que han venido, que han acompañado con marcas, con colaboradores... ...con productos que se están presentando por primera vez mundialmente... ...hay tres productos eh, que, de, de interioristas que están usando una pintura, molduras... ...que se presentan como, como producto, como inauguración y lanzamiento mundial... para ...acá en esta, en esta edición de Marbella Design. Esperamos durante estos días, desde el día 4 al día 15... ...la mayor cantidad de gente que amante del arte, amante del diseño, amante de las novedades... De, de interiorismo y creemos que la ciudad, como siempre, como en el caso de Almarbella, como en el caso de la anterior edición de Marbella Design, nos va a apoyar y, y nos va a dar todo el cariño que siempre nos da. Estamos encantados y orgullosos de, de esta edición y esperamos que ustedes también la disfruten. Muchas gracias. ...buenas tardes... ...pues de nuevo otra ocasión... ...gracias a nuestros amigos de Pepe y Elena... ...que nos dan la oportunidad de presentar otra vez... ...nuestros productos... ...estamos encantados de participar... ...en Marbella Design... El segundo año que se desarrolla... ...este evento en Marbella... ...ya era hora que se hicieran cosas de este... ...porque hay la necesidad de que nuestros clientes vean... ...cuáles son nuestros trabajo ...y lo que podemos desarrollar... Eh, ...esto es un estilo casa decor... Eh, ...que es muy bienvenido para esta zona... Eh, ...aquí estamos representando a la, a la marca Schumacher... ...que es un líder mundial en telas y papeles... ...para tapicerías y, y todos elementos decorativos... ...todo este stand está decorado con telas de y papeles de Schumacher... ...y es para mí un, un honor presentarle a, a la que es la directora comercial... ...y delegada en España de la, de la firma... Eh, ...la señora Pilar, que es una buena amiga... ...y, y que me tiene las mejores marcas que hay en el mercado... ...las representa Pilar, Pilar buenas tardes" hola buenas tardes bueno yo me cuesta soy parca en palabras pero bueno qué os puedo decir estoy enamoradísima de, del producto que ofrecemos que distribuimos en exclusiva y encantada también de que fernando nos haya dado la oportunidad de ser nuestro partner aquí en la zona de, donde creo que hay potencial para nuestros productos son productos de muchísimo nivel para la alta decoración y bueno pues tenemos muchísima ilusión de que a raíz de este de este evento pues para nosotros ha sido una oportunidad de pues contactar con clientes de que verdaderamente van a entender nuestro, nuestro producto y bueno y clientes que tienen posibilidad de, de adquirirlos porque no son que son productos tan exclusivos ...que bueno, pues como todo lo exclusivo... ...tiene un número límite de clientes... ...pero a nosotros eso es lo que nos interesa... ...no nos interesa pues, pues eh, vender el producto a todo el mundo... ...sino al, a realmente a los profesionales o clientes... ...que lo entiendan y lo pueden adquirir así de fácil. Bueno, desde aquí queremos invitar lógicamente... ...a todos los profesionales de, de Marbella y alrededores... ...que hay muchísimos... ...desde interioristas a arquitectos... ...para prescribir con estas marcas... Eh, ...que son a, a nivel mundial de, de primer orden... ...con lo cual estaremos encantados de recibirle nuestra exposición... ...tenemos un showroom montado en San Pedro... ...desde hace un año, gracias a la, a la gran colaboración de Pilar... ...que creyó desde un momento en que esto es, puede ser aquí... Eh, ...no es fácil, los, los comienzos son eh, duros... ...pero eh, desde aquí invitamos absolutamente... a ...todos los profesionales y personas que quieran pasar... ...por nuestro showroom, o bien aquí o bien en Madrid... ...que serán bien recibidos... ...y atendidos como se merecen... ...así que muchísimas gracias por la oportunidad de presentar nuestros productos. Mi nombre es Cristina Lobo, trabajo en Dairin Decoración... ...y llevo la parte de interiorismo y diseño... ...estamos representando la firma de Gordon Imports... ...en especial a Schumacher, en la feria de Marbella... ...que se hace en estos días del 4 al 14 de julio... ...aquí tenemos en representación un montón de materiales de Schumacher... ...podéis ver las nuevas tendencias en geometría, colores... ...y estamos abiertos a cualquier tipo de diseño". Soy Tamara Delgado, eh, soy directora comercial de, de Stenium. Somos una firma de Madrid que queremos eh, bueno, traer este producto a Marbella porque creemos que el público de Marbella eh, necesita algo distinto, algo exclusivo. Utilizamos materiales. ...muy lujosos como el cristal, la piedra natural... ...dentro de los muebles... Eh, ...nuestro amueblamiento eh, se destaca porque... Eh, ...nos salimos un poco de la, del ámbito comercial... ...o sea, las cocinas eh, tienen ese toque escultural... ...ese, ese toque de, de arte que requieren muchas de las casas... ...de aquí de Marbella... ...y jugamos mucho con los volúmenes... Eh, ...es un poco el, el secreto nuestro... ...el tratarlo todo como... ...como una especie de escultura... ...y con materiales eh, muy distintos a, lo, a los habituales... ...en esta feria sí que hemos querido presentar... Eh, una, ...una piedra de, de Nerinea que, ...que si lo observamos eh, simula mucho una acuarela... Eh, ...mucho arte y la nueva colección de Pando... ...nos acompañan unos eh, amueblamientos... Eh, ...unos muebles de hogar de colección Alessandra... Y, y bueno, yo creo que, que puede ser muy muy atractivo aquí en el público de, de Marbella. Después de la feria, pues para conectar con nosotros pues a través de, la, de nuestra página web y a través de nuestros teléfonos, es cierto que nuestro equipo y nosotros que somos el equipo directivo sí que vamos en todo el ámbito nacional a ver, a diseñar, ...a entablar esa conversación con ese cliente... ...para ver eh, qué es lo que quiere... Eh, ...hacerlo muy personal y, y todo que tenga, que tenga vida... ...que tenga ese, ese alma de esa vivienda... ...que quiere transmitir eh, la propiedad. Hola, buenos días... Soy Natasha, mi apellido es Goncharova, este es mi marido Javier Martín Hola, ¿qué tal? y nosotros tenemos una empresa que se llama Javier Martín Diseño. Mi marido diseña y fabrica los muebles de espejo, de cristal, uh, con aplicaciones de latón y es, uh, sí, es, son muebles de lujo y de altos de standing como si dijésemos, <risa> bueno, unas palabras sí. para mi marido. Sí, hola, ¿qué tal? Pues nada, lo que yo hago pues, es intentar hacer eh, muebles diferentes y, y que todas son piezas únicas y con mucho trabajo y paciencia y los, los acabados pues, pues son, son de ultralujo. Eh, mandamos muchos muebles eh, a, al mercado de Estados Unidos, a Nueva York a, a Los Ángeles y, y simplemente eso vamos ¿no? <risa> hemos venido aquí para mostrar nuestro producto porque es un producto que, que nadie lo hace eh, la prueba está que en Estados Unidos hay 300 millones de habitantes y na nadie lo hace o sea, o sea que simplemente lo... entonces son, son muebles, cada, cada uno es una pieza única y, y pensamos que es que lo que queremos es, es mostrarlo para que la gente lo conozca es, esa es nuestra idea por eso hemos, hemos puesto este stand vale venga pues nada pues muchas gracias y, y, y un saludo